see you in the Es alguien muy animado a mí, y quien me lo dijo estaba en lo cierto. No es familia, pero como si lo fuera, porque como decía mi madre, el roce hace el cariño. Qué fácil me lo habéis puesto. Y qué placer, podría estar aquí delante del micrófono de nuevo. Sorpresa que yo amigos, me el otro día y me sentada en la parte de la autoridad Y de ahí me un poco porque mi arco ha pasado ya para que esté totalmente aquí. Yo que estaba esperando, que llegaron los compañeros portadores, vi cómo me acercaban un pergamino y me me dijo que el pregón no era un homenaje a mi persona, ni era para que yo me sintiera más importante. Yo le dije, Paco, pero voy a presentar mi pueblo, mi cofradía, delante de San Pedro. Y me dijo, Semi, un pregón me anunció la semana santa Y pienso en esos años de iglesia se me vienen muchas personas a mente. Mira la tienda de Paquimarica, por hombre. Hacemos los preparativos de ramo me vienen a ver estos días soleados, bullicio en las calles, niños correteando, día de estrenar, de comer el primer helado del año, de poner la de olivo en la casa, las palmas en el balcón, de venir a la parroquia por la mañana y saludar a Alfonso, deseoso que me cueste un chiste de lo suyo. Es un día de julio, pero nuestro pueblo está preparado. Puede que fuera porque mi abuela importante. And I was in Podría decir muchísimos nombres, pero ellos saben quiénes son. Cambiamos la tela de los parales se cambian varios, se una. violenta ajerreado, poniendo y quitando flores. Hoy la procesión no tiene nada que ver con la de allá. Hoy estamos de luto. Hoy decidieron condenar a Jesús y prefirieron a Barrabás. Pilato se Ha vuelto a llegar de espina la frente de Salvador. De espina, de rencores, de ingratos apartamientos, de hipócritas fingimientos, de mentirosos amores, espinas es más engañosas, porque se ocultan. Para concluir, me gustaría acabar con una historia que en varias ocasiones he tenido la suerte de compartir con alguno de vosotros en convivencia en el tiempo. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que una huella de pie se formaba en el cielo.